Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame No one might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you, come along and see us true But the world is pretty cold, you might need a sweater too I'ma put it right on ya from... Hola chicos, en este video tendré la oportunidad de explicarles cómo cambiar la contraseña Wi-Fi con el proveedor TigoUne Bueno, para empezar tendremos que entrar a la página de Tigo Entramos a Tigo Y vamos a empezar desde cero Vamos a crear una cuenta Para poder cambiarla Sabiendo pues que Tigo no nos deja modificar Entrar a la configuración del router Entonces toca decirle a ellos directamente Bueno eh, Entramos a la página de Tigo Y le vamos a decir Registrarme En caso de que ya tengan Le dan ingresar eh, podemos entrar con correo, Facebook o Google En este caso voy a entrar por Google Y yo ya me registré Es muy fácil, solo poner el correo y la contraseña Y ya quedan logueados, ¿cierto? Una vez que ya estemos logueados Nos vamos a devolver Y ya no vamos a entrar en registrar Sino que vamos a entrar en ingresar Ingresar Y ponemos el correo validamos y esperamos a que cargue bueno nos va a salir estas dos opciones si tenemos telefonía móvil, o sea una SIM card de Tigo UNE, o tenemos hogar, que sería el internet. Le vamos a dar en hogar. Y vamos a seleccionar el país. La cédula de ciudadanía, documento y número de contrato. El número de contrato, les explicaré, es el que viene en la cuenta de servicios, donde les cobran el internet. Acá les dejaré una imagen para que sepan dónde encontrarlo. Luego de haber ingresado el número de contrato, nos va a verificar si, si es una cuenta activa y luego nos pasará a esta plataforma en la que le vamos a dar servicios, en donde nos aparecen todos los servicios que tenemos, telefonía, televisión e internet. Entonces le vamos a dar en Internet, en donde nos va a aparecer toda la información de tu Internet y vamos a darle cambiar la contraseña del Wi-Fi. Ya aquí pondríamos la contraseña que nosotros queramos, eh, le damos a aceptar y ya, eso sería todo. Tendríamos nuestra contraseña nueva y ya solo sería ingresarla a nuestros dispositivos. Eh, Listo chicos, esto es todo por hoy, espero les haya gustado y servido. Eh, no olviden suscribirse y gracias.